Bueno, eh, ya tenemos nuestra, nuestro bloque hecho y ahora queremos que la bola, cuando lo toque, caiga otra vez hacia abajo, no que siga el movimiento hacia arriba, porque vamos a hacer tres filas de bloques en el cielo y no quiero que de un solo movimiento me gane tres, tres bloques y me haga todos los puntos tan rápido. Eh, para esto vamos a irnos a un, a, a un evento y le vamos a indicar, mediante el evento Broadcast, que es un mensaje interno, le decimos al ladrillo un nuevo mensaje. Por ejemplo, el que tú quieras. Ladrillo roto. Lo llamamos así. ¿okay? Y le decimos que lo ponga aquí, después de dar los puntos. Si tocas la bola, te ocultas, me das 10 puntos y di, dentro del sistema di, ladrillo roto. El ladrillo va a decir ladrillo roto. ¿Quién va a entender eso? La bola. La bola, si yo tuviera que decirle que cuando toque el ladrillo, si yo tuviera que decir sí, si tocas el ladrillo, me vengo al sensing y digo tocar. Si tocas el ladrillo, no el bloque, el bloque 1, movimiento y apunta en una dirección y diríamos la dirección 180. ¿Por qué? Porque es mirar para abajo. Pero eso para ladrillo 1. Tendría que ponerlo aquí abajo y luego otro, otro, otro, otro, 30 veces para cada bloque el, la misma operación fuera. Ya le hemos dicho al bloque que envía un mensaje ladrillo roto y cuando vaya duplicando este bloque 30 veces ese mensaje será el mismo siempre. Por lo tanto, solo le tengo que decir a la bola una vez que cuando reciba un evento que se llama cuando yo recibo ladrillo roto, apunto en la dirección 180. Se lo digo una sola vez porque ya 180. Ya está. Ahora, cada vez que duplique un ladrillo, él le va a decir va a decir ladrillo roto y la bola va a bajar. Voy a situar este ladrillo ahora porque ya está programado. Aquí en el principio voy a redondear valores en la X el menos 220 se queda aquí y en la Y 140. Vale, se ha colocado aquí. Bien, ahora duplico ladrillos o bloques, tengo la manía de decir ladrillos, voy duplicando. Duplico, es botón derecho, duplicar, botón derecho, duplicar. Ellos se van numerando solo. Bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4. Voy por el 7, voy duplicándolos todos. Se me están colocando en la pantalla en cualquier lugar, ¿cierto? Pero no pasa nada, porque el bloque 2, yo ya sabía que este es en menos 220, 140. El 140 se va a repetir siempre en la Y. ¿Por qué? En la Y. Porque esa es la altura, ¿eh? La I me indica subir, bajar. Siempre todos van a tener en común el 140. De hecho, vamos a hacer la prueba y verán que todos se van a colocar en el 140. Poniendo el 140, todos se nos van a colocar en la misma altura. 40 no, 140. Todos se les van a colocar en la misma altura. Eso es una manera de poner a todos los ladrillos bien en la fila. Hay un, hay un elemento común, 140 para todos. A no ser que haya hecho... Un disparate como el que acabo de hacer con esta anterior. que Se me van las teclas. Bien, 140, 180, no, 140. que me quedo muy arriba, 140, 140. Bien, a todos les pongo el 140. No tengo que estar con el ratón haciendo un pulso, porque no es tan fácil que quede exactamente, en todos los casos, en la misma altura, 140. Eh, pero claro, están aquí colocados de una manera extraña. ¿Qué pasa? Que para la X, que es el movimiento eh, vertical, yo hago un cálculo, por ejemplo, si este bloque está en el, el primero, si está en el menos 220, voy a probar quitándole 40, en el menos 180. Menos 180. Bien. El tercero, otros 40, me quedaría... Menos 140. El cuarto, menos 100. ¿Vale? Se me están colocando bien. Si no, los pongo a mano. Los arrastro a mano y los voy colocando más o menos. Eh, esto ya es... Tenía menos 100. Pues menos 60. Menos 20. Ahora es 20. 60. Funciona, ¿eh? 60, eh, 100, 140 y 180. Yo creo que ya con esto tengo casi una fila entera. Bueno, me falta el último bloque, duplico, que sería el 220, 140. Siempre es el 140 en la altura. Ya me ha quedado una fila entera de ladrillos bien ordenaditos. Bueno, yo he hecho la trampita de que ya sabía que esto medía 40. Eh, si, tu, la, si tu bloque es más grande o más pequeño, no te va a quedar tan bien. Lo tendrías que colocar a mano, también vale. El último bloque lo duplico. Le digo que vale menos puntos, le digo que vale 5. Lo sitúo aquí abajo. Ahora en la X lo hago coincidir con el de arriba. El de arriba era para la X Menos 220, pues este lo mismo también. Bueno, ya está, menos 220. Y en la i cambia un poquito. Ahora es 120, ahora no 140. ¿Por qué? Porque está más abajo. Le cambio el color, vengo aquí a su disfraz. Bueno, he elegido el verde. Y... No, lo voy a elegir ahora. Un verde, ya está. Ahora, mi bloque es verde y vale 5 puntos. Duplico, duplico, duplico, duplico y así. Y al final hago también una fila completa en la parte de abajo una vez que tengo todos los bloques puestos a estos últimos les he dado un punto los verdes valen 5 y los marroncitos naranjas valen 10 puedo venir también al fondo elegir uno de los que ya vienen diseñados me puedo mm, elegir pues no sé un oscuro Vamos a buscar algo del espacio y eh, tardan en cargarse. Ahí está. Bueno, este y ya eh, tengo el juego hecho. También puedo venir a la bola. A la bola y decirle en los sonidos ya hay uno. Eh, es decirle que cada vez que toque eh, que toque la paleta en los sonidos le digo que Start Sound. Siempre el sonido va después de apuntar en una dirección. Es importante porque si primero hace el pop y después apunta en la dirección, si lo hace al revés, mientras está haciendo el pop, sigue bajando y me toca el suelo. Le digo primero apunta en la dirección hacia arriba y luego haz pop y eso va funcionando ¿eh? Pop y además cuando toca el bloque, como alguien dice ladrillo roto, baja. Bien, y ya tengo el, un juego, el juego del Arcanoid, terminado. ¿Mm? Le puedo cambiar la velocidad. Bueno, ahora estoy entretenidísimo. Bueno, ahí se quedan con el juego.